Esa es la <risa> ventaja de que como argentino, gran parte de las cosas las arreglamos con un clavito y cinta scotch. El problema es cuando nos negamos lo demás, ¿no? Bueno, es que el secreto es esto, porque seguramente gente que nos va a ver y nos va a escuchar va a decir, uh, pero eso debe ser muy complicado, muy caro, tecnológicamente complejo. Y yo le digo, ni, o sea, o oh, sí y no. Sí, claro, uno termina evolucionando hacia allá, pero empezamos con nada. Mirá, ahora estamos armando la red provincial aquí en Jujuy, la red provincial de consulta de urgencia y derivación de emergencia, se llama Red PUDE. O sea, estamos enlazando todos los hospitales del interior con los hospitales de la capital para, para video asistir eh, los colegas del interior con lo de la capital, como te había explicado. Y más de un director de un hospital del interior de Jujuy, que es una provincia con mucha dificultad económica, lo primero que me dice, ¿sabes qué? No lo voy a hacer porque eh, la computadora es vieja y el internet es pobre. Y ahí donde yo le digo, no justamente. Vamos a empezar con tu computadora viejita y con tu internet pobrecito. Con eso vamos a empezar. Y después vamos a ir evolucionando, no te preocupes. Entonces, la gente, es de ahí donde hay que empezar. Lo que la gente no entiende, Augusto, es que el primum moment de esto es la necesidad de resolver problemas. Y el segundo el, punto es la creatividad, es no decirle que no a nada Absolutamente. Saber plantearse un problema y encontrar la solución más segura. Yo quiero llevarte a dos o tres puntos. Yo les cuento a la gente que teníamos un organigrama, que como la conversación se da en estas características, el organigrama lo hemos perdido, por <ríe> suerte, porque si no... No, no hubiera sido ni atractiva para nosotros la conversación. Entonces, yo quiero llevarte a dos cuestiones de la intimidad de la telemedicina. Una sería, ¿cuáles son las quejas que objetivamente vos tuviste que escuchar e ir resolviendo de la telemedicina? Y lo segundo, ¿cuál sería alguna anécdota de lo más creativo que vos te acuerdes de haber resuelto algunos problemas con la medicina virtual. Bien, empecemos por las quejas. Primero otra vez, eh, esto no es la panacea, esto es una herramienta más y una herramienta todo el tiempo perfectible, o sea que hay mucha cosa de imperfección. Las quejas básicamente son con la conectividad, o sea, pero no solo con la conectividad en sí, sino eh, con detalles, por ejemplo, y aquí, eh, por ejemplo, eh, el, el, el, mal, el mal uso de la tecnología, el, el, el subaprovechamiento, sub ¿no es cierto? O sea, el no usar una... Eh, eh, a veces el médico eh, no ha tenido buena luminosidad para comunicarse, buena conectividad, o no le explicó eso al paciente. Entonces, no pudo hacer una buena conexión con el paciente porque el paciente eh, no lo podía ver, porque no tenía buena luminosidad, no lo podía escuchar, porque el paciente usando a veces un celular... Eh, el, el, el wifi es inestable, entonces nosotros siempre decimos que tanto para la teleasistencia como para la teleeducación, el 50% de la conectividad. O sea, si eh, yo puedo ser, que no lo soy, pero podría ser, puedo ser un excelente médico, que puedo entender bien a un paciente en forma presencial, pero tengo mala conexión, mala luz, mal audio, mal video. La calidad prestacional mía es mala, por más que yo sea bueno. Es lo eso, mismo que Fíjate que eso lo hemos visto hoy con nuestros alumnos en la pandemia. Claro. Nuestros alumnos tienen un tremendo problema de conectividad. Bueno, y ahí voy ahora a la, a la teleeducación, que era la otra parte que te digo. Sí. Vos podés, uno puede ser un excelente profesor que va a dar una excelente clase, pero si el profesor o el alumno tienen mala conectividad, la clase no vale nada. Además, hoy, si yo estuviera dando una clase y estuviera un alumno ahí, y yo tengo mala conectividad, ¿el alumno qué hace? Se pone a ver el celular. Yeah. Se, eh, eh, o, o, o, o se mutea, apaga la cámara, y vos no sabés si está o no, y el tipo está en otra cosa. No es como en lo presencial que el alumno, si no le gustara la clase, le daría vergüenza levantarse e irse de la sala en la lo virtual, acuerdo, no le cuesta nada irse de la sala, se va. Entre, entre, Entonces, nosotros, entre sí. nosotros, las clases presenciales, los alumnos de esta generación estudian las materias para rendir. Uh -huh. puede, ser, puede ser. Lamentablemente. Pero bueno, aquí está nuestra estrategia nueva de decir, no solo ser un buen profesor, sino tener una buena conectividad y enseñarle al alumno que optimice su conectividad. Bien. Hay que enseñar... También tecnología. Entonces, yo a los alumnos le digo, eh, de nuevo, le digo, conectate con una computadora y no con el celular. A la computadora, conectala con un cable LAN a tu router. No te confíes en el Wi-Fi. Prende la cámara, pone una buena luz adelante y una regular luz atrás. Con esos pequeños datos, él garantiza que aunque tenga, ah, que tenga un internet muy flojo, profe o doctor, y yo le digo, optimiza tu poco internet, con un router, un cable LAN, conectado a tu computador, aunque sea viejito tu computador. Y de esa manera, ese 50% que está vinculado a la conectividad, se ha mejorado. Cuando no entendíamos eso, o cuando no sabíamos cómo explicarlo, esas fueron las grandes fallas. Y al, y al paciente lo mismo. Si el paciente no tiene buena conectividad, por más que le pongamos el excelente médico del otro lado, la video atención va a ser de mala calidad. Eso en cuanto... A, a una de las tantas cosas y aspectos a mejorar de la videoconectividad. Que por supuesto cuando pasemos de 4G a 5G, mucho de esto se va a resolver. ¿sí? Y con respecto a algunas cosas que hemos tenido que eh, improvisar, hay una historia que, bueno, hay varias que hemos, hemos improvisado mucho, como decir, lo atamos con alambre. Una de las cosas, viste, te llevo atrás, 10 años atrás, cuando eso enfermero en aquel salar perdido en la puna salteña, tenían un paciente y me lo querían mostrar. Entonces, suponete, como soy cirujano, por ahí me mostraron un abdomen para ver si un abdomen agudo quirúrgico o no, y lo que fuera. Entonces, tenían que... Estaba acá el paciente, imagínate con la cámara que yo tengo acá, no podía verlo bien. Entonces, acomodaban un poco, pero no lo podía ver bien. Entonces, uno de ellos, empezamos a desarrollar una cosa muy interesante. Vieron que las webcams tienen un broche que se pone en el borde de arriba de la pantalla, ¿no es cierto? Uh -huh. Bien como son las webcams. Entonces, desarrollamos lo siguiente. Mirá qué locura. Conseguimos un prolongador USB. ¿Vieron que se conecta con USB? Entonces, teníamos la webcam, en vez de tener un cable de un metro que conectaba al puerto USB de la, de la CPU, le conseguimos como tres metros de prolongación. Uh -huh. Síganme en el ejemplo. En minería hay unos cascos mineros sacamos la parte de afuera del casco y por dentro tiene como un esqueleto de plástico que se adapta a la cabeza. Con ese esqueleto, en un casco en desuso, le pusimos la, el, el clip de, de la webcam aquí al enfermero y el enfermero que se alejaba de la computadora a dos metros era como un tercer ojo, como si fuera el del otorrino, ¿se acuerdan? Entonces, él con este tercer ojo miraba el abdomen y con sus dos manos examinaba y yo podía ver sus dos manos examinando un abdomen. Eso es tener flexibilidad, es, es pensar cómo poder conseguir que el, el médico central, el receptor, tenga la mejor visión del examen físico de un paciente. Fíjate vos lo que es eh, mezclar un poco de minería con un cable web y con una eh, webcam, ¿no? Bueno, eh, a ver, me parece que eso es lo que tendríamos que entender hoy, en la definición de salud, porque la salud hoy es la capacidad de poder adaptarse a lo que la vida le exige a las personas. Y si no podemos hacer eso, lo primero que se nos altera es la salud mental. Sí, sí. Porque alguien que tiene una idea de poder ayudar y tiene que sufrir la frustración permanente de no poder darle solución, obviamente que llega a tener una alteración mental. Me parece que el, el, el secreto está en comunicarte con todo lo que te rodee y a través de la gente que te escuche te va a encontrar cómo te van a llevar de la mano a las especialidades que te van a ayudar a resolver el problema. Exactamente, exactamente. Eso me parece que es central. Así es. Bueno, Vos sabés que la gente que ve los videos en esta cultura posmoderna, primero no toleran videos demasiado largos. Así es, coincido contigo. Toleran videos muy cortitos con Exacto. un ritmo determinado, entonces me parece que es el momento de ir cerrando. Absolutamente. Me gustaría escuchar a aquellas cuestiones que a vos te gustaría dejar para que nosotros reflexionemos para que nos quedemos con las ganas de escucharte y te volvamos a invitar con mucho gusto hasta que en un momento vos nos digas basta no hay basta, porque soy un apasionado así que no hay basta bueno, esa es otra de las cosas que es muy importante rescatar y que la gente joven sobre todo entienda que hay profesiones del corazón y profesiones del estómago uh -huh. que uno puede elegir las profesiones del estómago porque lo aconsejaron pero si no logra realizarse el pan que se gana es muy amargo. Sí, de acuerdo. Adelante. Bueno, en esto, eh, primero, eh, vos y yo somos dos bichos raros, porque a los dos nos gusta la tecnología, y nuestras, nuestros colegas de nuestra edad, es lógico que no les interese, no quieran, tengan un poco de recelo. Por eso, en esto que, que implica mucho desarrollo tecnológico, mucha flexibilidad... Eh, nosotros tenemos muy claro que tenemos que ir encima de nuestros queridos estudiantes de medicina y de ciencias médicas, de todo el, el, el espectro de ciencias médicas, porque ellos tienen características que nos, nuestras edades por ahí ya no las tienen. Primero, flexibilidad y permeabilidad mental. Y segundo, ellos son los millennials, ellos son los que viven y respiran tecnología. Entonces nosotros decimos desde, desde la red iberoamericana de salud digital, que este año estamos haciendo nuestro tercer año consecutivo de la cátedra virtual de introducción a la telemedicina, que hay que em, empezar a incorporar todos los conceptos de salud digital en, la, en el grado, en, en, la, en, la, en, en las facultades de, de ciencias médicas, para que esos jóvenes que son permeables y millennials, incorporen esto naturalmente, y cuando nosotros ya no tengamos más ganas de trabajar y todo lo demás, sean ellos los que piloteen esto, y que vaya a saber cuánto más van a idear del de buen uso de la tecnología, ¿en beneficio de quién? Del paciente. Todo esto lo hacemos ¿por quién? Por el paciente. Así que, eh, es desde ahí mi, mi, mi último mensaje, así si se puede, que este, a, él, a todos estos jóvenes estudiantes, interésense, métanse en esto que es muy apasionante, esta herramienta de ayuda a la medicina eh, presencial eso es todo yo creo que lo que debiéramos no claudicar es que lo que maneja la tecnología es el cerebro humano el buen uso Exacto. y eso me parece que es una de las cosas que no hay que declinar perfecto porque la inteligencia artificial y el big data puede tener todos los datos que quiera pero si eso no se sabe comunicar que la máquina le gane a Kasparov en el ajedrez puede ser pero que la máquina te ayude a ser feliz es difícil. La máquina no siente lo que siente Kasparov, así que le puede ganar, pero no va a sentir lo que siente Kasparov. Sí, señor. Yo te invito, Augusto, a que compartamos un poema de Alexis Valdés, que es un artista cubano. Este poema se llama Esperanza. Me parece que nos puede venir bien a muchos en la época que estamos viviendo. Cuando la tormenta pase y se amancen los caminos, y seamos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 apenado, que nos devuelvas mejor como nos habías soñado. Creo que una de las cuestiones que debemos eh, a, a donde debemos dirigirnos es a la esperanza. Esto pasará, esto es una oportunidad, como dijiste, esto es una cuestión de solidaridad, esto no es una cuestión para ir a vaciar eh, los estantes de las góndolas del supermercado, sino para relativizar lo que nos falta con respecto a lo que tenemos. Bueno, Augusto, ha sido un placer y nos seguimos viendo. Muchísimas gracias. El agradecido soy yo, Bernardo, por, por darnos la oportunidad a, a los que hacemos esto de, de contar nuestra experiencia. Así que, eh, de nuevo, un cordial abrazo a toda esa gente que en Córdoba te sigue y que ustedes saben que mi corazón está ahí. Ahí, ahí me hice médico, ahí me hice cirujano, este, y, y parte de mi familia está allá. Así que este, muchísimas gracias. Gracias a vos, hasta siempre. Hasta siempre, gracias.